¡Luis! ¡Ya desperté, Luis! ¡Luis! ¿Luis? ¿Dónde diablos están todos? La casa está más vacía que el cuarto de ejercicio de James Gandolfini. <risa>